Explicar qué es blockchain no es algo que es tan simple, y vamos a partir eh, exponiendo que eh, a nivel de analogía es explicar internet. Levante la mano quién sabe cómo funciona internet. Sin embargo, todos lo hemos utilizado hoy día. Y lo más seguro es que lo vayan a utilizar, si es que me pongo muy aburrido, van a empezar a revisar WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales. Por lo tanto... Explicar los elementos tecnológicos que nosotros tenemos es algo que es bastante complejo, sin pasar a aplicaciones, es muy abstracto. Ciertamente, blockchain y de criptomonedas han tenido bastante palestra, por lo tanto, eh, es bueno entender qué es la tecnología, qué puntos eh, son importantes para poder revisar. Bajo mi formación como abogado, puedo establecer ciertos elementos regulatorios iniciales, los cuales podemos eh, discutir posteriormente. Y vamos a hacer una revisión eh, aproximadamente en 20 minutos, en los cuales van a ser los conceptos clave. Finalmente hay un periodo eh, de preguntas en los cuales está todo permitido. Eh, y, eh, y ese es la, el, el, el contexto. Me gustaría realizar algo bastante dinámico, así que por favor, eh, si tienen alguna duda o algún punto, eh, más que libres en preguntar. Ah. Falta presentarme. Mi nombre es Martín Jofres. yo soy abogado, soy oficial de cumplimiento en CryptoMarket. CryptoMarket es una empresa y es un mercado en el cual las personas pueden intercambiar valor, pesos, a criptomoneda. Nosotros partimos en noviembre del año 2016. Hoy estamos en Chile, en Argentina, en Brasil, en España, y esta semana abrimos México. Eso se hace y, eh, y hemos tenido en este momento más de mil clientes. Eso es bastante impresionante y ha sido bastante trabajo. Ahora, ¿cómo parte todo esto? ¿Cómo, ¿Cuál es el inicio en sí? El año 2008 se produce una crisis bancaria, en la cual nuestro, todo el mundo se remece por cómo los bancos determinaron el riesgo en la sociedad. Y porque habíamos confiado en determinadas entidades centralizadas, nuestra confianza como sociedad se vio perjudicada. Dejamos de creer en los bancos. Ahora, una persona anónima en este momento determinó que no solamente había que dejar de creer, sino que había que crear un sistema alternativo. ¿Y cuál es el sistema alternativo que nos permitiera ser independientes respecto a órganos centrales? Bancos, por ejemplo, como Bancos centrales. Y con esto parte un concepto que se llama blockchain. Blockchain es una tecnología. ¿Ok? Y vamos a definirla, pero es una tecnología. Blockchain no es criptomonedas. Vamos a hacer la diferencia. Blockchain tecnología, lo más macro. Blockchain es la tecnología de combustión. ¿Ok? Sobre eso hay distintos tipos de combustiones. Combustiones puede ser a carbón, petróleo, distintos sistemas.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 No sé si entiende un poco este concepto de diferencia entre centralizado, distribuido. Esta base de datos encriptada y distribuida genera un punto bien importante. ¿Y por qué? Efectos estos es recientes. Los bancos afectados por masivos hackeos. Base de datos centralizada. Hackeamos una base de datos, hackeamos los bancos. ¿Por qué este sistema por qué produce tanto interés el hecho de una base de datos encriptada y que está replicada en varias partes en el mundo? Porque genera un nuevo sistema de confianza en el cual no necesitamos de entidades centrales como garantes de confianza. ¿Y qué significa eso? En palabras más simples. Confiar entre las personas se hace más barato. Se hace más simple y podemos hacerlo en forma independiente del idioma, o de las monedas, o cualquier concepto de divisa. Y eso es genial. Esto realmente produce un cambio. Sin necesidad de garante central. Y esto es complicado. Porque no todo el mundo, en la forma en la cual nosotros tenemos nuestra estructura usual, la excluir la necesidad de un garante central, no le parece tan interesante a todo el mundo. A, a, más concreto, si al notario le decimos que ya no es necesario, no le parece tan interesante. Si a los bancos podemos plantear que existen formas alternativas, quizás tampoco les parece tan interesante. Si a las votaciones podemos hacer una votación directa, sin necesidad de representante, tampoco parece tan interesante. Hay, hay ciertos elementos en los cuales los garantes o los intermediarios sobre algo son es complejo. Y esta realidad sobre lo que es la tecnología blockchain y las criptomonedas, que es una aplicación en sí, tecnología completa, una aplicación, criptomonedas, de una sola línea, ha sido incluso baneada en ciertos países. No están, están prohibidas. ¿Qué países son los que lideran estas prohibiciones? China, Bolivia, Ecuador. Y hay ciertos otros países que han hecho eh, baneos en forma implícita a través del cierre de cuentas, por ejemplo, de bancos. Es el caso que pasó recientemente en Colombia. Bastante complicado. Pero el punto es que, a nivel global, si analizamos el mapa, podemos ver que excepcionalmente existe el baneo. En las regiones líderes, Estados Unidos, Unión Europea, existe una aceptación. En la economía más grande de Latinoamérica, Brasil, aceptación. Por lo tanto, Banido no es la, la, es la excepción, no es la regla general. Blockchain como tecnología. Puntos esenciales que hay que entender respecto a qué elementos deben ser analizados para plantear una regulación. Primer punto. El desarrollo de esta tecnología tiene ciertas aplicaciones que son llamadas criptomonedas, que las cuales Cryptomarket eh, le permite el intercambio. ¿Es necesario establecer un sistema o un marco regulatorio inicial para poder hacer esta actividad? Me gustaría preguntarles, ¿consideran que es necesario establecer una regulación específica? No. Nosotros tenemos esta posición. Nuestra garantía, nuestra Constitución, nos permite ejercer cualquier libertad, actividad económica que no esté prohibida por la ley y la moral o las costumbres. Esa Es muy importante. El derecho a emprender, el derecho a desarrollar una actividad. Blockchain y las criptomonedas en sí han tenido y hemos defendido nuestro derecho en de eh, apelaciones, en tribunales de libre competencia, determinando que este ha sido el punto esencial y la forma en la cual nosotros podemos ejercer esta libertad. Este año, como lo decía Constanza, ha sido un año realmente impresionante. A nivel regulatorio, cuando analizamos las implicancias sobre blockchain o cuáles han, tenido, o cuáles han sido los hitos puntuales,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 algo que paga impuestos, algo que está inserto en la sociedad. Parte de la tesis que se establece respecto a las criptomonedas es el concepto de anonimato. El anonimato establece que una persona pueda intercambiar valor en forma anónima. Una forma de poder entender cuál es el concepto que más bien se aplicaría, y para ejemplos más concretos, es respecto a un correo. Cuando uno envía un correo, ¿es anónimo ese correo? ¿Alguien pensaría que es anónimo? No. La verdad es que tenemos una dirección en la cual podemos ver un contexto, un resultado, un, un mail y un contenido, y sobre eso podemos tener una referencia. Ahora, ¿podemos acreditar que la persona que está detrás de la pantalla sea efectivamente esa persona? No. Por lo tanto, más bien que un concepto de anonimato, hablamos que existe un concepto en blockchain sobre pseudónimo, este Que una persona que se relaciona sobre una determinada wallet o dirección de correo y que con eso permite transferir valor. ¿Alguien tiene criptomoneda? ¿Acá? ¿Qué, qué criptomoneda? ¿Lo han ocupado para intentar pagar algo o solamente para cuáles son los usos? ¿Han escuchado hablar sobre la chaucha? Sí. Ya, yeah, Perfecto. Vamos a hablar también sobre distintos tipos de activos y la generación de cada uno. Pero lo que quiero... Mi punto específico respecto al seguimiento sobre la línea de blockchain, sobre la tecnología, es respecto a la referencia y sobre el elemento de anonimato. ¿Es factible establecer un seguimiento sobre todo el flujo de transacciones que se realiza? Sí. Es tanto así que puede volver incluso al bloque número uno al de la creación. O sea, el sistema de blockchain busca, a través de generar un sistema transparente, público, hacer un seguimiento perfecto de cómo se va transfiriendo valor. La complejidad es que dentro de los participantes en este intercambio de valor pueden haber personas en las cuales tengan seudónimos y que no exista una relación. En la región, a nivel regulatorio, vemos que hay una un atraso bastante importante respecto al reconocimiento de esta actividad. En Chile existe una discusión respecto a la Unidad de Análisis Financiero, la inteligencia, la, que es la Agencia de Inteligencia Financiera, que tiene por objetivo prevenir el lavado activo o el financiamiento del terrorismo. Y nosotros, como empresa, estamos registrados como sujeto obligado. Nosotros reportamos las report operaciones sospechosas. Y actualmente en la Unidad de Análisis existe un grave problema, porque hay una discusión. ¿Son sujetos obligados los exchange o no son sujetos obligados? ¿Deben reportar o no deben reportar? Nosotros nos inscribimos, nos registramos y nosotros reportamos. Pero existe una discusión sobre si efectivamente esto es así o no. Así lo ha manifestado el director. Pero el punto <coughs> y elemento central es ¿es posible hacer prevención de lavado activos? ¿Es posible hacer un monitoreo de las actividades de quienes transan? Sí, es factible. Y nosotros lo hacemos. ¿Quién ha escuchado hablar de las ICO, de los ITO? Sobre blockchain y sobre el en sí de las criptomonedas, se ha permitido un nuevo concepto que ha sido la forma en la cual nosotros intercambiamos valor. Ahora, hay ciertas personas que han permitido determinar una nueva forma de levantar capital. Algo que es muy importante para el emprendimiento. Y lo han hecho a través de establecer empresas y desarrollos futuros. Hacerlos públicos y con ello hacer una recaudación de dinero. Sobre esa forma ha sido, eh, se llaman generalmente ICO o ITO. La diferencia se las puedo compartir después una, en un paper para que lo puedan tener. Pero lo que el punto que, que quiero destacar es que este la forma en la cual se levanta capital, o la forma en la cual nosotros interactuamos para poder iniciar un nuevo emprendimiento, está cambiando. Hoy, respecto a una idea, pueden participar todo el mundo para poder financiar un emprendimiento. Y eso no pasaba antes. Por lo tanto, los emprendimientos también empiezan a competir entre sí. Criptomonedas. Blockchain. Blockchain en sí, entonces, constituye es la tecnología general, en la cual permite, sobre se desarrollan las criptomonedas. Sobre blockchain, como tecnología en general, hay una aplicación. Son las criptomonedas. Distintas criptomonedas tienen... la más conocida es Bitcoin. No sé si la han escuchado. Ya, esa es la más conocida. Así hay más de mil criptomonedas, con distintos tipos de precio. Distintas ahora la pregunta es ¿por qué hay tantas criptomonedas? ¿Es necesario? o cuál es la, por qué, por qué están, ¿En qué están haciendo? Cada criptomoneda en sí tiene ciertos, podría decirse, superpoderes o atributos que permiten establecer. Vamos a hablar sobre eso en este momento. La primera generación que nace con Bitcoin, respecto a las criptomonedas, que es una aplicación, un desarrollo puntual, respecto a la tecnología blockchain, permite transferir valor. ¿Sabían que un Bitcoin, para que se transfiera de un lado a otro, de un wallet a otro, se demora 10 minutos, al menos? ¡10 minutos! ¿Se imaginan pagar un café y que el pago de ese café se demore 10 minutos? No tiene mucho sentido. Y eso lo manifestó eh, en la sesión de la Comisión de Hacienda sobre cuál es la efectividad de usos de pago sobre la primera generación de criptomonedas. Pero volvamos a esto: cuando se analiza Bitcoin, estamos analizando la primera versión de criptomonedas, que está desarrollada en el año 2009. Ya tenemos casi nueve años de desarrollo de avance. Y la primera generación marca un, un cambio de criptomonedas. Permite transferir valor de un wallet a otro en proceso en periodo de 10 minutos, pero con una seguridad enorme. Bitcoin lo han matado infinitas veces. Ha subido, ha bajado de precio infinitas veces. Pero lo que lo más elemento más destacado es que no ha sido vulnerado, no ha sido hackeado. Y eso no lo puede decir muchos sistemas en el mundo. No lo pueden decir los bancos, no lo pueden decir <coughs> muchos sistemas de registro. La primera generación entonces es muy robusta, es un tanque. Nosotros cuando hacemos una analogía respecto de la primera generación, de eh, criptomonedas con Bitcoin. Hacemos la analogía con el Nokia. ¿Se acuerdan de ese Nokia? Que, que el ladrillo. Ese ladrillo servía para llamar. La batería duraba una semana quizá. Pero las aplicaciones que tú podías desarrollar en este ladrillo no eran muy sofisticadas, que podríamos decir. Solamente te permitía llamar y jugar un poco. Pero el ladrillo es robusto. Sirve. Y sirve bastante. Que el objetivo es llamar. El año 2014 nace una nueva, una segunda generación de criptomonedas. Ah, bueno. Y el hecho de llamar, de enviar valor, es bastante... Es eh, es bastante costoso en la red. El precio que puedes hacer de una transferencia puede variar hasta 30 dólares. Ha costado. Una transferencia. Que una transferencia? Puede ser menor a 30 dólares. O sea, el costo por la transferencia es... Eh, es bastante alto. Luego nace una segunda generación de criptomonedas y en esta Ethereum, con la que nosotros partimos, el mercado, en el cual los tiempos de transferencia bajan significativamente, los sistemas de confirmación. Bajan a minutos. Las primeras confirmaciones son en segundos y podemos tener una confirmación o certeza en un minuto, más o menos. Y las comisiones por transacción disminuyen sostenidamente. Pero el punto más importante es que no solamente podemos transferir un valor de un punto a otro, sino que podemos establecer reglas sobre ese valor. Por ejemplo, una regla que se establece, si llueve, este valor va hacia un determinado wallet o determinada dirección. Si no llueve, va hacia otro. Y esto cambia. Hace una, una explosión gigante en el año 2017. La posibilidad de poder establecer dinero inteligente es decir que puedan establecer eh, programar el dinero hace que todo se redefina porque podemos establecer sistemas de seguros si muero se establece determinada pago si no muero se establece se mantiene una determinada cantidad de dinero y estos son lo que mal llamados contratos inteligentes porque las personas consideran que son contratos si no son contratos son programas programas que están replicados sobre la línea de... Eh, sobre blockchain. Pero el problema es que todavía, para tomar el café, y para poder pagar este café, son minutos. Y por lo tanto, si estoy en una fila con 10 personas, cada persona va a demorar un minuto. 10 personas son diez minutos esperando poder hacer el pago. Todavía no se puede realizar. Y luego nace no una tercera generación, ya más actual, en el cual disminuye los tiempos de transacción a segundos. Y ya empezamos a competir y a pensar en poder desafiar sistemas como Visa. Sistema de transacciones de pagos muy, muy rápidamente. Y los costos pasan a ser muy bajos, muy bajos. Con una capacidad de procesar muchas transacciones por segundo. ¿Qué es lo que ha pasado respecto al sistema de blockchain, tecnología blockchain, y el desarrollo de una aplicación en particular, que son las criptomonedas? Es que se ha enfrentado con distintas áreas que usualmente están, eh, tienen caminos de innovación determinados. Un área que, eh, que generalmente y con la que nosotros particularmente hemos tenido conflicto ha sido con los bancos. Los bancos han manifestado que no se puede hacer seguimiento o eh, prevención de lavado de activos a través de eh, blockchain. Han demonizado la, la, la tecnología. Y han planteado distintos tipos de eh, aceleraciones. Y en esta sesión me gustaría poder, si es que existen estas dudas, poder resolverlas. Completamente disponible. Pero lo más el punto más importante es que esta tecnología permite determinar y decir ok, podemos transferir valor pero sin necesidad de los bancos. Y eso, en ciertos casos, es bastante interesante. Por un lado, costos. El costo para poder hacer una transferencia, acá en Chile, uno dice, pero el costo es cero. Ey, El costo no es cero. Tener una cuenta tiene un valor mensual. Para quienes tienen cuenta Banco Estado, hacer una transferencia o un retiro, 350 pesos, no es cero. Y como estamos eh, acostumbrados a hacer estos pagos, son parecieran como más <coughs> indiferentes, Pero tener el costo de las transacciones en sí es bastante caro. Una transferencia, en Stellar es muy baja, la tercera generación. Y las criptomonedas permiten hacer que estas transferencias incluso sean muy cercanas a casi costo cero. Velocidad. Otro punto que se redefine cuando tú utilizas una mejor tecnología es la velocidad de transferir. Hoy, poder realizar un pago estando la persona frente a frente o la persona estando al otro lado del mundo es indiferente. Pasando distintas barreras culturales de idioma o de monedas. Algo que es bastante interesante. Y luego es confianza. Un punto, y, y esto va, para mucha gente sorprende, a través de la, del intercambio o la, el uso de redes o blockchain se genera una nueva forma de confianza porque los pagos no pueden ser reversados. Una vez que uno paga, no puede arrepentirse. Eso tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Esto, aquí seleccioné eh, solamente en este semestre, estas noticias que han ocurrido. ¿Puede una criptomoneda reemplazar el peso chileno? Ok, eso es bastante... Pero al mismo tiempo tenemos autoridad le da presión sobre el Bitcoin, haciendo trabajo con el Banco Central para eventuales regulaciones. Banco Estado reabre la plataforma de criptomonedas. Servicio de Impuesto Interno se manifiesta. Primera sistema de manif eh, manifestación de regulación a nivel tributario. La apuesta del gobierno por, por que blockchain sea eh, parte de la agenda en sí, para sumarse a la Cuarta Revolución. Todo esto ha pasado en un semestre del año 2018. Solamente un semestre. Ha sido realmente impresionante, la velocidad y los cambios que se han producido. Nos han odiado y nos han querido. La verdad es que no, a veces no sabemos <risa> cómo sentirnos, pero es divertido. <coughs> un nuevo sistema de confianza global, que redefine la forma en que intercambiamos valor en la sociedad. ¿Creen que pueda pasar esto? Se hace una... a nivel de analogía, puede que estemos parados en una misma revolución que se produjo con el mail. Cuando el mail empieza a expandirse y se redefinen, redefinen nuevamente las comunicaciones, la carta deja de ser utilizada, y el correo pasa a ser el nuevo sistema, puede que estemos parados. El futuro nadie lo sabe, y futurología no es el, no es el objetivo de esto. Pero sí podemos establecer ciertos elementos, velocidad, costo de transacción, que hacen plantear que la tecnología blockchain en sí tenga elementos tan disruptivos como lo fue el correo. Ahora, existen varios desafíos para que este tema que está siendo incipiente en la agenda se llega a un nivel de masificación. Ya existe el reconocimiento. Eh, IBM ya está abiertamente desarrollando sobre blockchain, teniendo incluso una, una red privada. Eh, 80% de los bancos ya está investigando sobre blockchain, ya existe consenso. Y Eric Barrao, <coughs> ex Smith, eh,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 de intercambiar, de disminuir los costos de intercambiar valor. ¿Por qué? Porque, Chile, porque estamos en Chile. Cuando miras un mapa, ves Chile, está al fondo, a la izquierda. Ahí está Chile. Está. Por lo tanto, cada vez que necesita intercambiar valor es bastante caro. Por transporte, por costo, comisiones, aduanas, todo. Y nos planteamos por qué es tan análogo. ¿Por qué no está arriba? ¿Por qué no está en digital? ¿Y por qué, por qué no, no es así? Porque lo digital tiene un pequeño problema. Tú cuando envías un mail, tienes y dices, por ejemplo, te pagué, te, o te pago 100 mil pesos. Entonces, uno podría decir, ah, perfecto, la persona entonces ya pagó. El problema es que esos 100 mil pesos, tú cuando mandas un mail, lo puedes enviar a otra persona, que también diga, ah, se realizó un pago de 100 mil pesos. Cuando es digital, y no es único lo que tú estás intercambiando, se puede producir el problema del doble pago o el doble gasto, porque solamente tenemos mil pesos. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos plataformas digitales para algo que es único, el valor, el dinero que tú tienes en tu cuenta, se produce una dificultad. Investigando cómo podíamos mejorar la forma de intercambiar valor en la región, nos dimos cuenta de blockchain, y principalmente bitcoin, era el año 2016. Y nos dimos cuenta de la posibilidad que tenía de poder intercambiar valor, pero, el primer problema que nos dimos cuenta era que cuando lo utilizábamos, era muy lento. De partida no, no íbamos a poder pagar el café porque era muy lento, y los costos de transacción eran muy altos. Por eso pasamos a la segunda generación de, de blockchain. Pero lo importante aquí es que nosotros planteamos que podíamos desarrollar sistemas de pago que fueran, permitieran a las personas conectarse y pagar con costos menores al 1%. Y si eso no parece eh, revolucionario, hagamos un pequeño eh, barrido sobre cuáles son los costos hoy de conectarnos. PayPal, 5%. Red Compra, 2,4%, eh, dependiendo del negocio, si tú puedes negociar o mejor, no condiciones. Tarjetas de crédito, 2,8%, 3,2%. ¿Qué significa eso? Que cada persona cuando crea un determinado valor, pierde esa cantidad. Solamente por el sistema de pago. Cuando estableces medios de pago en los cuales permiten disminuir tu comisión a menos del 1%, estás disminuyendo a un tercio, un quinto del valor. Realmente impactante. Por lo tanto, nosotros planteamos que ese tenía que ser el, el hito y el resultado. Muchas personas inicialmente, en el año 2017, enero, eh, cuando me preguntaban qué hacíamos, Crypto Market, no sabían lo que era cripto. Y cuando decían, ah, entonces la gente que conocía a los pocos, ah, entonces eh, permiten comprar y vender Bitcoin, no, Ethereum, menos todavía, nunca no había. Y fue un trabajo, fue un trabajo de desarrollar. Y en esa línea ha sido realmente impresionante todo lo que ha avanzado. Estamos hablando del año 2017. El año 2017, como empresa, terminamos el año con 20.000 usuarios, diciembre del año 2017. Estábamos en Chile, estábamos en Argentina, y en España. Y el boom se genera en enero en febrero. De 20.000 o, 20, o 30.000 usuarios, pasamos a 150.000 usuarios. El impacto, el crecimiento que puede producir... Imagínense que una estación de metro, que está diseñada para 10.000 usuarios. De repente, la estación de metro tiene que aguantar 15 veces la cantidad de usuarios que está diseñada. Imagínense los problemas. Imagínense el equipo, la revisión de documentos, todos los análisis de compliance, banco. Adicionalmente el año 2018 está marcado por el litigio con la banca. Los, los principales bancos acá en Chile negaron la apertura de cuenta bancaria y le hicieron el cierre, eh, en forma unilateral, obviamente, respecto a nuestras cuentas bancarias.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 creemos que podemos hacer una nueva sociedad y una sociedad más justa. Gran parte de lo que se discute actualmente es cómo ustedes van a utilizar un sistema de pago a través de criptomonedas cuando existe una volatilidad tan grande. ¿OK? La volatilidad, para que tengan, eh, para, para que quienes no conocen o no siguen tanto el tema, eh, Bitcoin llegó a valer un Bitcoin veinte mil dólares y actualmente está en cinco mil quinientos, o sea, un cuarto de su valor. Es posible establecer un sistema de pago con esa con esa volatilidad tan grande. Me gustaría analizar un poco lo que es la volatilidad en sí y, y sobre de activos. Se ve bastante volátil, ¿no es cierto? Se ve más volátil aún, ¿no es cierto? No se ve tan volátil, ¿no es cierto? Volatilidad. Eh, el gráfico muestra los cambios de precio en el tiempo. Eh, Valor del petróleo, valor de variación del cobre, valor, eh, cambio de variación del Bitcoin. Lo que ustedes identificaron sobre la volatilidad, los dos primeros casos son activos, activos reconocidos, activos que son utilizados en todo el mundo. Y que la pregunta es, ¿es la volatilidad el problema que ha hecho un problema para, para que los autos no utilicen benzina? No, la verdad es que no nos gusta lo utilizamos igual, pero en sí la variación de precio permite que un uso eficiente respecto a determinado activo. La volatilidad es un es un detalle no menor, pero es abarcable. Las sociedades lo han podido abarcar. Cuando nosotros conectamos a las personas y este ya para empezar a iniciar eh, el sistema para poder ya la ronda de preguntas, creemos que podemos conectar a las personas. Y todo esto, toda esta tecnología blockchain, las criptomonedas, distintas generaciones, se buscan en algo bastante más simple. Y quizás se va a poder resumir en cómo nosotros pagamos una Play. Cómo vamos, nosotros vamos a conectar, cómo los negocios van a poder intercambiar valor, cómo las personas van a poder, los periodistas van a poder publicar su contenido, cómo las personas le asignan y determinan que un determinado valor es importante para la sociedad. Y sobre ese valor se da un reconocimiento. Creo que estamos al inicio de un gran cambio. Y la pregunta es, ¿Chile dónde quiere colocarse? ¿Como protagonista? ¿O ver en primera fila cómo se producen estos cambios? Actualmente, y les pongo solamente a nivel de comentario, en Chile la batalla o la, la competencia de Exchange es sumamente interesante. A pesar de Chile ser un mercado muy pequeño, hay tres exchanges que están compitiendo muy, muy fuertemente. Hace una semana estuve en Sao Paulo hablando sobre regulación y, por ejemplo, para que hagamos una dimensión, nosotros acá en Chile tenemos 50.000 usuarios, okay. un tercio. En Brasil la cantidad de usuarios está dentro del millón 200. O sea, son desafíos que los números aumenten. Pero están muy expectantes sobre lo que se está produciendo en Tribunal de Competencia. O sea, no. todo este mundo está muy conectado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Eh, ya me vieron que mi nombre José Gabriel Domínguez es asesor parlamentario entonces la moneda clásica creo yo tener dos conceptos que quería preguntarte qué pasa con esos conceptos respecto de la criptomoneda uh -huh. primero es la confianza es decir el precio de la moneda puede estar equivocado pero depende mucho de la confianza del usuario uh -huh. y esa confianza también se da por un ente centralizado antes era el rey el banco central que siempre la acuñación de la moneda ha sido Entiendo que por el sistema del blockchain podemos hacer un programa o no sé qué tipo de mecanismo para que no exista ese ente centralizado. Pero no sé si... ¿Cómo explicarlo? O sea, ¿quién va a ser el ente eh, físico? Porque siempre va a haber un rey, un Estado, una persona que decida fondo tenga este monopolio de la confianza. No sé si se entiende mi pregunta. Sí. El monopolio... Eh, muy buena pregunta. Eh, la... Cuando analizamos compar compar eh, comparativamente distintos sistemas, el sistema bancario chileno ha sido bastante estable cuando vemos el análisis histórico. Eh, tenemos más bien eh, cerca de 30 años sin ningún, ninguna caída importante. Sin embargo, cuando vamos a la, a la, vemos a nuestro vecino, Argentina, que nosotros estamos también eh, tenemos operaciones allá, vemos que el sistema bancario no tiene una confianza. Por lo tanto, ¿Y en qué confían las personas? Esa es la pregunta, porque necesitan intercambiar valor. ¿Cómo lo hacen las personas? Establecen monedas y, y sobre esa moneda, sobre ese valor, se establece un cambio, un determinado precio. ¿Y cómo se determina? A través de oferta y demanda pura, un mercado de valor. El concepto de mercado, crypto market, no es aleatorio, tiene un objetivo. Nosotros creemos realmente en el mercado, pero en el mercado verdadero, en el cual la, sea lo más público posible y transparente. Cuando tú estableces un activo en el cual la tecnología es pública, es abierta, tú puedes establecer y puedes permitir que las personas analicen y determinen cuál es el valor de esa moneda. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden efectivamente haber variaciones en el tiempo, pero es real. Tiene una precisión real sobre oferta y demanda. Cuando queda controlada sobre bancos centrales, tiene el problema que hay bastante sesgo. Por una parte, hay políticas de control financiero, de inflación. Eh, Argentina está en un 30% de inflación para este año. Por lo tanto, radicamos en que necesitamos que las personas hagan su trabajo correctamente. Esta es una opción, es una forma en la cual puede competir con el, el dinero o el monopolio central. Puede que sean en paralelo también. No hay, una, no hay una realidad que sea absolutista sobre una u otra. Pero creo que es importante decir que la estabilidad, acá en Chile que tenemos, es una estabilidad que se produce por personas. No son y una ley, una garantía. Pero son personas que están día a día trabajando y estas personas pueden tener sesgos. Y sesgos que hemos visto, eh, si lo vemos alrededor, muy grandes. Venezuela, Argentina... Por lo tanto, los impactos que pueden producir también son grandes. Y la verdad es que yo no, personalmente no me siento tan tranquilo cuando radico toda mi confianza, todo eh, mi valor en un solo grupo de personas. Eh, me gusta más confiar en la tecnología, pero también entiendo que eh, eh, son de determinadas decisiones eh, distintas. Eh, la tecnología al final, esto ya es más filosófico, no sé, pero lo hace una persona. Uh -huh. Es decir, hay una mente creadora detrás, hay una... Porque el programa al final es un instrumento que creó una, una persona, supongo. O puedo estar equivocado, no sé si hay otro programa que se crea, <risa> pero ya son cosas filosóficas o... No, no, es sumamente interesante porque... Eh, ya ese es un punto que no lo puede tratar porque tiene un poco más de desarrollo informático. Pero, ¿Por qué se hace, o por qué se considera que es tan robusto blockchain en sí, como, eh, como sistema? Blockchain en sí, en sí tiene elementos que son, han sido creados por determinadas personas, pero cómo se ha ido perfeccionando es a través de la comunidad informática abierta. El código de blockchain es abierto, es público, y cada uno participa en forma anónima, o sea, no anónima, sino que a, es, gratuita. Es decir, las mejoras que se van estableciendo es por parte de la comunidad. Yo no diría. ¡Wow! ¿Por qué porque la gente eh, puede participar en forma gratuita mejorando algo que no va a tener ninguna recompensa? ¿Les hace sentido eso? A mí, personalmente, sí. Me hace sentido, porque cuando yo... Pero es algo que tiene es una visión. Cuando yo trabajo por algo grupal, que es algo que va a quedar disponible, y mejora las condiciones de todos, tiene un elemento positivo para la sociedad. Y si luego cree y se coloca dentro de mi visión, se va mejorando. Los protocolos actuales que existen en blockchain, los más conocidos, tienden a ser desarrollados en forma pública. Y eso lo hace sumamente robusto, porque cuando una persona o un grupo encuentra un error, eh, toda la misma comunidad soluciona y desarrolla ese error. Y ese error es probado, y luego se carga. Entonces, tiene una forma de validación pública que, que creo que desde el punto de vista filosófico o, o biológico tiene un elemento muy similar, que es eh, la evolución, que el más fuerte va ganando el, entonces se va buscando, la robusteciendo en sí la cadena creo que es una pregunta muy interesante ¿qué tal Martín? Uh -huh. eh, comprendiendo la tecnología ¿Para? base de la criptomoneda del blockchain entendiendo también eh, el valor que se puede generar dado los stock máximo de criptomonedas que se pueden eh, crear, fabricar. ¿Por qué crees que hay eh, esta, esta, este miedo, eh, no sé si es por ser propios actores de los, los mercados financieros o no, de que esto es una, una gran burbuja que estaría próxima a explotar? El concepto de burbuja es un concepto que existe una disociación entre lo que es el valor, en sí, lo que permite crear esta, este activo con, lo que, con el precio. Cuando está, está efectivamente muy corrido, se establece una burbuja. Y esta burbuja explota y establece una, muy, una bajada muy grande en el precio. Eso es lo que hemos identificado. Lo interesante en sí de blockchain y donde, eh, donde se diferencia respecto a los sistemas tradicionales, es que cuando tú tienes una criptomoneda por ejemplo, Ether, Bitcoin, tú la tienes. ¿Y qué significa eso? Tú la detentas a nivel como abogado. Por lo tanto, tú puedes eh, trasladarla, llevarla, eh, puedes imprimirla, <risa> puedes. tiene una, un apartado. Lo que puedes hacer con esa criptomoneda tiene determinados precios y la sociedad le va asignando un precio. Hoy día estamos viendo esta semana una tendencia bajista, muy fuerte. Pero el valor en sí es distinto al precio. Económicamente, un auto tiene un valor, que es transportar a una persona de un lado a otro. Ese es el valor que la sociedad le asigna. Hay autos que son muy caros, efectivamente, autos de lujo, pero el transporte en sí, mover de un lugar a otro, tiene un determinado valor y la sociedad le asigna una determinada función. Nosotros creemos que con la tecnología blockchain y el desarrollo de la aplicación en particular, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum o las otras, ese valor está determinado por su uso. Y por eso es tan importante lo que mencionaba Constanza, que es la alianza con los medios de pago. Porque si nosotros establecemos un uso real, y las criptomonedas no solamente se establecen con un elemento de acaparar, tú lo empiezas a utilizar, el sistema de burbuja o la posibilidad de establecer estas variaciones tan grandes en el precio disminuye. Porque no hay un incentivo a acaparar. El concepto de acaparar, por ejemplo, acaparar comida, es algo que también se produce en las sociedades. Está limitado, porque si tú guardas determinada comida, se va a pudrir. Tienes que consumirla. ¿OK? Tiende a, a El bien tiende a, a morir. Con blockchain, el problema que pasa es que no muere, pero su precio va variando. Entonces hay cierta tendencia a acaparar. La forma en que nosotros consideramos que no es necesario o la, la, el incentivo a acaparar tiende a disminuir es respecto a determinar usos y hoy se está utilizando. Y eso es realmente impresionante, porque algo que partió como una forma, una idea, un emprendimiento en Chile hace dos años casi, ahora está haciendo una realidad, en el cual más de 5.000 comercios pueden conectarse a través de esto. Entonces creo que efectivamente hay variaciones de precio que son importantes, pero que van a tender a disminuir conforme se van dando más usos en la sociedad actual. Mi consulta va eh, respecto a lo que tú mencionabas sobre la regulación de, de la criptomoneda, blockchain, etcétera. Eh, porque no sé si eh, necesariamente una regulación, quizá no, sé, no específica, pero mínima de, de, de esta materia, se contraponga necesariamente a la garantía constitucional que, que tú mencionabas de la libre actividad económica, digamos, eh, sobre todo pensando en, en quizá eh, no necesariamente del mercado propiamente tal, cierto, porque está todo la discusión respecto de, de cierto el libre mercado o, o regulación mínima, etcétera, pero sí quizás eh, respecto de empresas eh, o situaciones específicas como la que tú mencionabas a propósito de eh, informar eh, a las agencias de inteligencia Agencia, exactamente financiera. sobre cuestiones más o menos sospechosas entonces no sé si eh, esa es más o menos la pregunta si la regulación eventual en, en esta materia eh, debiera ir quizá orientada a ese tipo de, de situaciones eh, porque entiendo que no es no son eh, obligaciones digamos es, digamos son facult es facultativo de ustedes informar o no a esa, ese tipo de, de transacciones o actividades sospechosas. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Quizás la regulación debiera darse por ahí o su postura es eh, no tener ningún tipo de regulación en, esta, en esa materia? Una, es una muy buena pregunta porque la regulación hay que establecerla que es un mínimo. Un mínimo que tenemos que establecer. No es un máximo, es un mínimo. Entonces, es bien interesante, cuando un mercado es incipiente, pues son tres empresas las que están eh, en Chile eh, actuando sobre esto, eh, ¿cuál es su compromiso para la seriedad del desarrollo de la actividad? Entonces, lo que es interesante es que, ¿cuál es mi compromiso respecto a reportar las operaciones sospechosas? Como oficial de cumplimiento. Validar la actividad. Por lo tanto, porque yo sé si sí, es que el market es utilizado para financiar el terrorismo, va a ser primera portada en los diarios. Y desvalida la actividad completa. Entonces, cuando hablamos de regulación, estamos hablando de un mínimo, y aquí estamos planteando un máximo. Es una diferencia. Y creo que como sociedad, si trabajáramos con los máximos, con lo mejor que nosotros podemos hacer, creo que se funcionaría mejor. Ahora, el problema que existe es que respecto de esos máximos, el máximo que considere CryptoMarket puede ser distinto al que considera otra empresa. Por lo tanto, necesitamos ponernos de acuerdo. Eso es como... y ahí la regulación establece este mínimo, ¿ok? Este mínimo no es... efectivamente establecer este mínimo no es contrario a la libertad económica. Pero la práctica, ¿qué es lo que sucede? La banca ha dicho, porque no existe regulación específica, no podemos entregar una cuenta bancaria. Entonces, se produce como una doble discurso. Porque la banca apoya la innovación, Creo que debe ser la palabra más trillada en la banca. Pero cuando tú analizas efectivamente cuán disponibles están para poder conocer nuevos sistemas, es bajo. ¿Okay? Por lo tanto, la regulación sí. Es posible establecer una regulación, pero establecer una regulación virtuosa. Y ahí varios sistemas eh, autorregulados son bastante eficientes, sobre todo para nuevos negocios. Porque entendemos que eh, expertos blockchain pueden haber pocos acá en Chile. Son, son muy pocos. A nivel de desarrollo informático. Eh, por lo tanto, es complejo, es sumamente complejo que, que tengamos de esa habilidad. Por lo tanto, la regulación voluntaria, autorregulación voluntaria en fases iniciales es interesante. Pero, pero paso a paso, vamos creando eh, a nivel comparativo, a nivel comparado, eh, la ley FinTech, que en México se demoró cinco años en salir. ¿okay? La ley FinTech para criptoactivos establece que las determinadas empresas que est quieran establecer un exchange como crypto market deban tener cierta eh, regulación y establece, por ejemplo, el capital que deben conservar los sistemas de protocolo, de prevención de lavado activo, y establece cierta regulación. Y está súper bien, y, los, eh, y estamos en, esa, vamos a, en, en ese cumplimiento. Pero fue un desarrollo bastante largo, cinco años. Por lo tanto, si me plantean, eh, ¿tiene que, Chile tiene que esperar cinco años o más o menos ese plazo para poder desarrollar esta actividad, nos vamos a quedar atrás. Y vamos a hacer de nuevo, vamos a estar en primera fila viendo esto, cómo se desarrolla. Eh, para el desarrollo de nuevas tecnologías, creo que es más virtuoso inicialmente una autorregulación. Pero conforme a un trabajo eh, conjunto. Hola, eh, me gustaría saber respecto eh, a la utilización del, de las criptomonedas, como en idea transversal como a modelos de innovación que se están usando ahora? Porque sé que hay como muchos mercados, como muchos emprendedores que la están utilizando y que son como de diversos rubros, como de salud, hasta para publicar libros. Y me gustaría saber como cuál es el modelo de negocio transversal como para poder entenderlo mejor y, y si nos puedes contar como otros casos de, de innovación. Y, Existen casos que son... Eh sumamente interesante respecto a cómo la cadena de valor de quienes participan en la creación de un determinado objeto pueden ser automáticamente remunerados o recompensados por esa creación de valor. ¿Ya ¿Qué significa eso? Cuando tú creas un disco de música, ese disco necesita la, la participación de varios de varias personas, guitarrista, vocalista, baterista, productores, mezcladores, marketing, todo. ¿ok? El gran problema que actualmente sucede es que las personas quienes intercambian o quienes establecen la última capa de valor tienen que quedarse con la mayor cantidad de remuneración, los intermediarios. ¿OK? Por lo tanto, se ha planteado un sistema paralelo, un sistema que es alternativo, basado en blockchain de Ethereum, puntualmente. Y que permite lo siguiente. Yo vendo un determinado disco. ¿OK? Y ese disco, al momento en que yo hago el pago, se distribuye por porcentaje a cada persona, de forma inmediata. Y uno dice, oh, no, es tan, no es tan importante. Pero sí, ¿sabes que Es bastante importante, porque permite disminuir la brecha de intermediarios. Entonces, ese es un modelo en el que se está utilizando para música. Eh, Uhu es una plataforma que está desarrollada por ConsenSys. Eh, ConsenSys es eh, una empresa a nivel internacional, muy reconocida, eh, en el desarrollo de toda esta tecnología blockchain, la conocemos bastante porque es eh, quien está invirtiendo en nosotros, en nuestra primera ronda de, de adelantamiento de capital. Eh, y ese es un desarrollo que tiene... Ahora, hay otros desarrollos que son, por ejemplo, y que, y que particularmente tiene eh, personas de Valparaíso, creando arte. Eh, Dada es una plataforma que permite la comunicación entre eh, las personas, pero dibujando. ¿Ok? Y uno dice, ah, ok. No, no es tan tampoco de nuevo. No, no es tan impresionante. Pero a través de un sistema de curaduría, es decir, elegir cuáles son los mejores dibujos, se establecen que ciertas eh, obras, como se trata, puedan ser pagadas. Y se puedan comprar. Y ese sistema registral permite que, por ejemplo, tú compras una determinada obra de arte. Y esa determinada obra de arte tú pasas a ser dueño. Yo hace poco compré un determinado, una obra. Yo soy dueño. Y esta, que yo sea dueño está en blockchain. Es público por lo tanto, yo puedo revenderlo. Y cada vez que yo revendo, le llega un porcentaje al artista. Entonces, es algo que es bastante eh, innovador en cuanto a los modelos de negocio. Ahora, esa es la parte bonita. Hay una parte que es un poco compleja. Cada emprendimiento en sí tiene un 95% al menos de probabilidades de fallar. Es como el estándar, si es que no es más. 95% de fallar. Por lo tanto... El levantamiento de capital de emprendimientos a través de blockchain hay que acordarse que tiene, está esto, que es lo real, la creación de valor. Un emprendimiento, con su creación de valor, tiene 95% de probabilidades de fallar. Por lo tanto, ¿eso significa que el sistema es malo? No. Recordemos que la base es que el 95% de los proyectos de emprendimiento fallan. Siempre. ¿El sistema falló cuando, se, por ejemplo, se financia un determinado proyecto y luego ese proyecto no llega a la luz? No. Es lo usual, pero simplemente que ahora es más público. Y ahora el sistema registral, la forma que podemos hacer público la información, tiende a ser más rápido. Un elemento que sería bien interesante, por ejemplo, es la teletón. ¿Cuánto tiempo se demora la teletón en poder hacer público? ¿Cuánto efectivamente recaudó? Semanas, creo que finalmente el monto determinado, el final. En blockchain es en tiempo real. Tiempo real, por ejemplo... Tú puedes ver, en, eh, para el caso de CryptoMarket, cuántas son las bóvedas de CryptoMarket. Es un contrato inteligente. Y tú lo puedes seguir en tiempo real. Si tú tienes alguna duda respecto, por ejemplo, si CryptoMarket es una estafa o una o no existe, o, de, de, o es de cartón, tú puedes analizar y ver cuál es el, el tamaño de la bóveda de CryptoMarket. Lo tienes en tiempo real, en forma pública. Eso es bien interesante. La Teletón podría saber eh, en tiempo real cómo, cu cuál es el avance en sí de la recaudación y luego, el gasto, en tiempo real, sin necesidad de auditoría. Eh, produce eh, gente que estaría contenta y gente territorio. Pero es una... Yo siempre suelo preguntar mucho y acaparar, pero... Perfecto. Pero, o sea, por eso no quiero acaparar todas las preguntas. Esto para la administración del Estado sería una revolución, entonces. O sea, el sistema... Blocks change, o sea, en el fondo para todo es una revolución porque se podría hacer una serie de actos distintos al mismo tiempo, no sé. El fondo, ¿para dónde va esto? Porque es, estamos viendo las criptomonedas, pero en el fondo esto es una revolución mucho más allá de las criptomonedas y de, de Es el todo. primer paso. Eh, Consensis, que es la empresa que iba a hablar a nivel internacional, está asesorando al gobierno de Dubái, que planteó para el año 2019, 2020, cero papel. Y todo en sistemas registrales que es lo que cae por defecto eh, el sistema de conservador de bienes raíces, en blockchain. Cae por defecto, por definición. Eso es la aplicación. Para hacer ese nivel de compromiso, es necesario tomar decisiones que hoy impliquen llegar a, este, a ese lado. El sistema de recetas públicas. Ahora se está limitando la cantidad de recetas que permiten establecer eh, eh, permiso o licencia. También puede regularse en blockchain. Sistema de control de gastos, controlaría, podría haber un sistema registral mucho más rápido. Sí, creo que las, quienes utilicen blockchain en este momento establecen una ventaja casi injusta de quienes no lo utilicen. Y por eso la idea la, la, la idea es establecer estas charlas a nivel introductorio es decir, hey, ¿alguien vino a hablarme sobre criptomonedas, blockchain? Algo entendí sobre la base de datos distribuida quizá, y, y parece que era algo importante. Porque usualmente es, lo, es el resultado. Estas esta sesiones o estas conversaciones, hemos tenido más de 40 sesiones en distintas universidades. Pero solamente lo importante es establecer ese pequeño bichito. esa pequeña incipiente de interés. Es decir, hey, esta tecnología puede permitir una ventaja casi injusta respecto de quienes la utilicen. Produce un problema, también, que es para la innovación, que se produce la innovación. ¿Cuántas personas en este momento utilizan o trabajan en sistemas registrales también? Eh, van a tener que converger a entender sobre cómo se establece, cómo se cambia el nuevo sistema. Entiendo que estamos en la biblioteca. La biblioteca, imagínate que quedará ahora registrada completamente en blockchain. No se puede cambiar ninguna hoja. ¿Por qué? Porque cuando se pasa a ser en blockchain, ya no existe ninguna posibilidad de cambiar. Guardar el folio. ¿Se ocupa acá o no? Guárdame el folio. <risa> se ríe nomás por ahí. Eh, no se podría, no se podría guardar el folio. Eh, cuando tú estableces nuevos sistemas, hay barreras también que establecen respecto a los usos. Creo que hay cosas buenas, hay cosas malas. Elementos de el hecho de que sea público y transparente, generalmente la sociedad ha hecho bien. Eso ha sido como positivo. Y, y creo que Chile tiene la posibilidad, en este momento, eh, y creo que esta misma sesión es un hecho que lo, que lo acredita, que eh, el gobierno está viendo esto con muy buenos ojos, y en forma muy interesante, y quiere sumarse. Eh, en eso yo creo que aquí hay toda la disposición por parte de, de quienes son, participamos en esta, en esta industria, que está aquí incipiente, a poder trabajar y compartir. Eh, con Constanza eh, le puedo hacer llegar un pequeño compendio sobre lo que es la regulación, eh, más específica para quienes quieran tomarlo y, y poder como, analizarlo para que puedan eh, compartir parte de lo que está haciendo con el conocimiento. Bueno, ahora sí, si es que no hay más preguntas, eh, yo por parte de la biblioteca le quería agradecer a Martín su ponencia que ha sido muy interesante y esclarecedora en muchos ámbitos, yo creo que se merece un aplauso. <risa>